Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto. Verbos terminados en AR, video número 6. Imperfect tense. Verbs ending in AR, video número 6. Doblar. To turn or to bend. Yo doblaba. Tú doblabas, él, ella, usted doblaba, nosotros, nosotras doblábamos, vosotros, vosotras doblabais, ellos, ellas, ustedes doblaban. Nosotros doblábamos la esquina con mucho cuidado. Durar. To last. Yo duraba tú durabas, él, ella, usted duraba, nosotros, nosotras durábamos, vosotros, vosotras durabais, ellos, ellas, ustedes duraban. Nosotras durábamos mucho tiempo en el centro comercial. Echar, to throw. Yo echaba. Tú echabas, él, ella, usted echaba, nosotros, nosotras echábamos, vosotros, vosotras echabais, ellos, ellas, ustedes echaban. Vosotros echabais mucha agua para apagar el incendio. Empujar. To push. Yo empujaba. Tú empujabas, él, ella, usted empujaba, nosotros, nosotras empujábamos, vosotros, vosotras empujabais, ellos, ellas, ustedes empujaban. Vosotras empujabais la puerta para no dejar entrar a nadie. Enseñar. To show. Or to teach. Yo enseñaba, tú enseñabas, él, ella, usted enseñaba, nosotros, nosotras enseñábamos, vosotros, vosotras enseñabais, ellos, ellas, ustedes enseñaban. Ellas enseñaban cosas nuevas a sus estudiantes. Entregar, to turn in. Yo entregaba, tú entregabas, él, ella, usted entregaba, nosotros, nosotras entregábamos, vosotros, vosotras entregabais, ellos, ellas, ustedes entregaban. Ustedes entregaban todo el dinero en la oficina. Estacionar. To park. Yo estacionaba. Tú estacionabas. Él, ella, usted estacionaba. Nosotros, nosotras estacionábamos. Vosotros, vosotras estacionabais. Ellos, ellas, ustedes estacionaban. Tú estacionabas tu carro enfrente de tu apartamento.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 Evitar, to avoid, yo evitaba, tú evitabas, él, ella, usted evitaba, nosotros, nosotras evitábamos, vosotros, vosotras evitabais, ellos, ellas, ustedes evitaban. Ella evitaba los deportes fuertes. Explicar, to explain, yo explicaba, tú explicabas, él, ella, usted explicaba, nosotros, nosotras explicábamos, vosotros, vosotras explicabais, ellos, ellas, ustedes explicaban. Usted explicaba los problemas de un modo muy sencillo. Felicitar, to congratulate, yo felicitaba, tú felicitabas, él, ella, usted felicitaba, nosotros, nosotras felicitábamos, vosotros, vosotras felicitabais, ellos, ellas, ustedes felicitaban. Nosotros felicitábamos a todos los graduandos. Firmar, to sign. Yo firmaba, tú firmabas, él, ella, usted firmaba, nosotros, nosotras firmábamos, vosotros, vosotras firmabais, ellos, ellas, ustedes firmaban. Nosotras firmábamos el contrato de trabajo. Este es el círculo de verbos número 6, imperfecto de los verbos terminados en AR. Aquí tenemos doblar, durar, echar, empujar, enseñar, entregar, estacionar, estudiar, evitar, explicar, felicitar y firmar. Esta es la segunda parte de este círculo de verbos que va en la parte inferior y aquí tenemos las raíces de estos 12 verbos para conjugarlos en el tiempo imperfecto.